Para promover con Ruby. ¡Yay! ¡Super día de trabajo, chicas! Bueno, aquí vamos llegando a un lugar. nos bueno, vamos a trabajar a este complejo de apartamentos, ya estamos aquí así que lista Rubi vamos a la obra vamos para ir a tomar puertas porque lo van a abrir todo día y vamos a levantar el contacto hola chicas volvemos otra vez a las aventuras de poner libros nuevamente en época del frío, espero que ustedes estén haciendo lo mismo también, les voy a mostrar qué es lo que hacemos aquí Días Rubí qué andas haciendo. significa que varios van a estar abiertos así que no pierdan la oportunidad mira rubí anda preparada con su bolsita con sus libros y ya los anda con, tu, eh, con sus players así que chicas bienvenidas si quieren salir con nosotros así es este que compré bastante libros de donde vienen todos los especiales. donde pueden, este, inscribirse o pueden ir a la